Que este encuentro sea plurinacional habla de la diversidad de experiencias y vivencias de cada uno de los territorios y de sujetas y sujetos y sujetes políticos que concluimos acá. Es la primera vez que participo del encuentro de, de mujeres y es, es muy, muy significativo eh, después de los dos años de pandemia también reencontrarnos en este momento histórico. Había olvidado mucho, mucho esto. Eh, y volver acá es, eh, es muy bonito. Me encontré con mucha gente que no esperaba encontrarme eh, y hay una calidez ahí, una unión que había olvidado. La olla en los momentos más eh, álgidos de la pandemia la bancaron las mujeres en los barrios. Eh, hoy en día la, eh, las cooperativas de trabajo casi en su mayoría están integradas por compañeras que la luchan día a día, no solamente con sus trabajos formales dentro de las cooperativas, sino también con todo el trabajo informal que realizan en sus domicilios, que no está reconocido eh, actualmente por, por nadie. O sea, corremos con el doble o el triple trabajo porque aparte de trabajar en los hogares, en la cooperativa, realizan trabajo de militancia a diario. O sea, es un 24-7 las mujeres poniendo el pecho a las crisis siempre. Y llegamos acá en medio de una violenta represión en el sur, con una eh, detención eh, a más de 1.500 kilómetros de distancia de, de mujeres mapuches y de, partos que se, de un parto que se dio en condiciones de tortura. Eh, creo que hay una deuda histórica ahí, que entiendo en este primer encuentro que logra oficialmente llamarse plurinacional, tiene que ver con, con tomar esa agenda colectivamente. Yo pienso que hay que ir por conquistar todo y nos veo muy dispuestas a conquistarlo todo.